Nayeli Michelle Jiménez Jiménez, reina del Cantón Catamayo, felicitó a los habitantes de la parroquia de San Pedro de la Bendita al conmemorar un aniversario más de vida política. Bueno, yo quiero felicitarlos especialmente al Gat Parroquial por sus 177 años de vida parroquial, asimismo felicitar al presidente Clever Jaramillo, al vicepresidente por el excelente acogida que nos han dado y una vez más extender mi felicitación. Nayeli resalta el apoyo que está recibiendo por parte de la Municipalidad de Catamayo y de la gente para el Certamen de Belleza Reina Nacional de la Minería Portobelo 2019. Bueno, yo quiero extender mi agradecimiento al Gato Municipal de Catamayo por el apoyo que nos están dando a sí mismo a los contemporáneos de allá porque me han apoyado mucho y así voy a hacer un buen trabajo, voy a representar bien a mi cantón, voy a dar lo mejor de mí para dejar muy en alto la ciudad del eterno Santo. Manifestó que está trabajando en proyectos importantes para ayudar a la gente más vulnerable del cantón a través de la autogestión. De hecho, estamos ya planificando muchos proyectos para en beneficio de las familias que son de bajos recursos a los niños para festejar ahora las navidades que ya nos vienen. Autogestión y parte del municipio, también estoy trabajando con la directiva de mi sector, que es el 24 de mayo, y se vienen grandes proyectos. Y que viva San Pedro de la Bendita.